Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE, participó en la misión de observación electoral internacional en Bélgica y en las votaciones del Parlamento Europeo. Resalta las estrategias que realizan para fortalecer el sistema electoral y la participación de los votantes, en especial de los jóvenes. Aquí lo que hemos aprendido es que hay una cultura democrática importante que se acepta el, el pluralismo, aunque por supuesto se expresa la preocupación de los partidos eh, demócratas de que las fuerzas de extrema derecha estén avanzando porque pues, son fuerzas eh, de carácter fascista eh, que se expresan contra los migrantes, eh, que reivindican un nacionalismo ultranza y que están contra el propio proyecto de la Unión Europea. El magistrado Luis Guillermo Pérez indicó acerca del voto electrónico en Europa que es confiable y que se esperaría su pronta implementación en Colombia. Hemos estado conociendo la experiencia del voto electrónico en Bélgica, que desde 1991 se ha adoptado eh, progresivamente y hoy eh, poco más de la mitad de los electores votan a través de este sistema y se ven las ventajas también en términos de ecología, de rapidez en los escrutinios. De las próximas elecciones que se realizarán en el país, manifestó su preocupación por la posible falta de transparencia. El proceso electoral está tercerizado y se contrata a las mismas cuatro o cinco empresas desde hace muchos años y el software no está en poder del Estado, el código fuente es propiedad intelectual de las empresas privadas y eso no da garantías de, de transparencia. Nos preocupa el que no vamos a tener una identificación biométrica total, solo lo habrá en 16.000 puestos de, de votación y nos preocupa pues, que no hay la disponibilidad Esperamos que se cumpla la resolución del Consejo Nacional Electoral de que se imponga la huella y la firma, pero en muchos países ya lo que se toma es directamente la fotografía de cada persona eh, que vota. Colombia aún sigue siendo un país con voto manual y no electrónico como ocurre en la mayoría de democracias del mundo.